Buenas tardes a todos. Hoy, hoy es un día muy especial porque hoy día tenemos el lanzamiento del nuevo programa en donde el Norte Despertó se llama El Despertar de la Gente. Así como Chile viene despertando de, de lo que pasa en, en, a través de la actualidad, de toda la contingencia, el Norte también despertó y por eso hemos llamado a este programa El Norte Despertó, en donde iremos comentando un programa más adelante con, con los demás, con integrantes del programa vamos a ir comentando un poco de qué se trata recuerden que vamos a estar en todas las plataformas redes sociales que también vamos a ir comentando así que primero que todo me presento mi nombre es francisco cordero y voy a hacer uno de los cuatro integrantes que vamos a ir rotando en este en este programa así que esperamos eh, una buena acogida porque queremos justamente la tónica del programa es que la gente está primero el despertar de la gente, en donde la gente está primero, queremos que ustedes participen, nos envíen opiniones, nos envíen sus sus denuncias o temas que quieran levantar, a lo mejor algún emprendimiento que quieran promover, todas esas cosas, el espacio va a estar abierto para toda la gente del norte, no solo de Antofagasta, sino que de todo el norte, de toda la segunda región y además recuerden que a través de esta plataforma, a través de AM Canal, nos van a estar viendo de todo chile a través de la señal digital de movistar así que partamos por conocer a Tamara Gaitán así que Ami, ¿nos cuentas? ¿Te presentas? Hola chiquillos, buenas tardes. Escucha, un gran saludo para todos ustedes, ¿no es cierto? Qué rico estar acá eh, en este programa que eh, nace, ¿no es cierto?, con la necesidad de, de, de decir, en realidad, de decir, de representar a, a todos estos antofagastinos que tenemos tantos malestares últimamente, ¿no es cierto? Bueno, ahí vamos a seguir ahondando, tranquilo, tranquilo. Bueno, mi nombre es Tamara Gaitán y estamos aquí, con chiquillos para levantar ¿no? todas sus necesidades todas las inquietudes que tengamos y podamos eh, abrir este espacio de conversación para que ustedes ojalá eh, nos hagan llegar como decía Francisco, las denuncias todos lo, lo, los problemas que tengan y nosotros podamos eh, levantar todos los problemas que ustedes tengan así que lo esperamos, todos los miércoles por AM Canal a las 17 horas Recordemos que eh, Tamara Gaitán eh, tuvo una participación súper destacada en las elecciones pasadas, así que eh, Tamara Gaitán fue candidata a, a senadora, sacó un, una buena cantidad de votos y, y, y por supuesto ella tiene, sigue trabajando actualmente por áreas mujer, sigue trabajando en varias áreas así que es, eh, estamos muy felices de contar con, con Tamara en, en nuestro espacio y por supuesto aquí Omar Riz, Omar por favor Hola amigas y amigos, soy Omar Riz, eh, estoy encantado de poder participar junto a ti Pancho Tamara, a Jesse y poder acompañar a todos los nortinos esta tarde y todas las tardes de los martes. Todos los martes a las 17 horas tendremos este espacio de conversación, este espacio de debate, de entrevista de personajes interesantes y eh, de actualidad. Así es que también eh, contento de poder visibilizar aquellas problemáticas que tiene nuestra comunidad y poder también, ¿por qué no?, hacer un seguimiento de estas para que se transformen finalmente en soluciones concretas. ...para toda la gente de nuestro norte... ...así que feliz y contento... ...porque, disculpen Chiquillo... ...porque cómo nace este programa... ...no es cierto, nosotros vemos que actualmente... ...existe... Eh, ...nula visibilización de los problemas de la gente... Eh, ...muchas personas que no han, hecho, no han hecho llegar por interno... perdón, eh, sus, ...y problemas sencillos... Sí, ...no sé, falta un lomo de toro... ...que esta avenida que siguen bajando... ...no es cierto, los camiones gigantes... Y, y, ...y sigue muriendo gente... ...entonces ese es nuestro objetivo como programa poder, eh, la gente se pueda, eh, ¿no es cierto?, en nosotros se pueda visualizar y podamos re nosotros representar los problemas que tienen toda la, toda Antofagasta, las ocho comunas que, que están, que la componen, así que ese es el objetivo, ¿no es cierto, yo Así que esperemos que, que tengamos una buena acogida. Justamente, y la idea también es un poco romper con eso, no sé si ustedes se han dado cuenta que a veces los programas... Invitan o tienen invitados siempre de su línea ideológica? No, en este programa las puertas están abiertas para todos, independiente de color político, independiente de la temática. La idea es poder promover. Ustedes se van a ir dando cuenta que, que acá lo que importa son las propuestas, son las ideas, son la opinión. Y frente a eso vamos a ir debatiendo. Así que pasemos también, porque tenemos un integrante más y, y que ella. ...es la representante regional que ha sacado la garra... ...una mujer con garra por la inclusión... ...así que eh, aquí dejamos para que ella misma se presente... ...a Jessy González. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Se me escuchan? Sí, perfecto, Jessy. Yeah. Eh, bueno, saludarlos a todos, eh, bienvenidos... Eh, eh, ...empezando con todas las ganas con este programa... ...para llevar las problemáticas de, de la gente... Eh, de todos los ámbitos eh, bueno, yo siempre como profesora eh, lucho por la educación, por la inclusión eh, así que tenemos hartas problemáticas ahí que, que tratar pero también tenemos otras problemáticas eh, de la ciudadanía en, en todo sentido pues, de, dependiendo, y de todos los sectores porque eh, acá en Tofagasta es uno solo no se divide en el sector sur en el sector centro en el sector norte sino que todos tenemos problemáticas eh, a lo mejor en distintas, en distintos grados, pero todos finalmente tienen problemáticas y esa es la idea de este programa, que se puedan visualizar, de que ustedes como ciudadanos eh, puedan exponer sus problemáticas, eh, sus denuncias, qué es lo que no está funcionando, que por qué no se está fiscalizando, y eso es lo que queremos hacer ver nosotros eh, en este programa con todas las ciudades que componen esta linda región y en la que tenemos que luchar también como ciudadanos. Muchas gracias, Jessy. Y por supuesto, lo mencionó Mar, pero quisiera recalcar, vamos a estar todos los miércoles a las, 17, a las 17 horas con distintas temáticas, con distintos invitados y también mencionar las redes y los canales por donde nos pueden poder ver. Eh, primero en, la, en nuestras redes sociales, eh, del, El Despertar del Norte en Instagram, en Facebook, a través de los canales de AM Canal, amcanal.cl, a través del canal de YouTube también de AM Canal. ...en la señal abierta de TV en 41.3... ...la señal digital de Movistar... ...en donde se van a la parte de, de canales regionales... ...Sector Norte... ...ahí vamos a estar nosotros todos los miércoles a las 17... ...en el canal 91 también de Mi Play, ...que es otra plataforma también... ...y por supuesto como les mencionaba... ...en todas las redes sociales para que todos puedan comentar... ...también van a... ...vamos a colocar por ahí... Eh, ...nuestro WhatsApp para que puedan participar activamente... ...del programa... ...y por supuesto este programa no puede faltar, teníamos una temática, una temática de debate que vamos a ir comentando y con la pregunta ¿brillará la perla? ¿brillará realmente la perla? así que vamos a ver un, un video introductorio que nos enviaron respecto a una opinión y ahí vamos a ir comentando y debatiendo respecto a qué va a pasar con la perla ¿irá a brillar la perla? viendo tiempos súper complejos, eh, en este caso en particular no voy a profundizar en lo que tiene que ver con el ex vertedero municipal, que es de suma importancia, de principal importancia, sino que me voy a referir en particular con respecto a eh, esto que se, da, se ha denominado Plan 9 Papers. Creo que mm, es sumamente grave, creo que el alcalde también tiene que ser el primer responsable, es el primer responsable y tiene que tomar las la medidas necesarias y asumir las consecuencias por estas ofensas, eh, comentarios agresivos, amenazantes, ofensivos, eh, humillantes a muchas personas, funcionarios y funcionarias municipales, autoridades, también a dirigentes y dirigentes sociales y vecinos y vecinas en general de Antofagasta. Creo que él, como primera autoridad comunal, debiese ser quien ponga su cargo a disposición. Si no es así, nos corresponderá a nosotros buscar todas las formas para destituirlo. Eh, quiero dejar un mensaje a los concejales y concejalas. Nos corresponde fiscalizar las actuaciones del alcalde, no ser amigo de los alcaldes. Por lo tanto, y en vista de todo lo que está ocurriendo, nosotros vamos a hacer todas las instancias, las iniciativas necesarias para buscar que se haga justicia con respecto a esto. Y por sobre todo decir que más allá de los eslogans de esto de que si la, la perla volverá a brillar o no, yo creo que la perla eh, Antofagasta es una ciudad que tenemos que levantarla entre todos y todas. Hay que dejar los esloganes baratos, hay que dejar esas palabras o esos comentarios populistas y realmente entre todos y todas, en cada rincón de Antofagasta, levantar la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra ciudad. ¿Sí? Interesante lo que plantea el concejal Camilo Con, ¿cierto? Bueno, el, el, el tema principal que dice si va a brillar la pierna o no va a brillar también tiene mucha relación que lo, con lo que ha ocurrido últimamente respecto a los plan 9 Papers, que particularmente es una filtración de mensajes de WhatsApp del de grupo de confianza del EDIL el EDIL de Antofagasta y Jonathan Velázquez eh, es un documento bastante extenso y bastante difícil de de leer, de, de digerir, son alrededor de 700 páginas más o menos con bastante información eh, y, y, y, y, y diversos tipos de tratos respecto del resto del equipo que trabaja en la municipalidad. Este, pero esto esto que salió de, lo, de los Plan 9 Papers es como la, como la una punta de hilo o algo o lo último que salió porque en general eh, por ejemplo lo que comentaba ahí Camilo es que ellos ellos apelan a un a un ...a una dejación de las funciones... ...o a un, a, un, a un desentendimiento de la responsabilidad... ...que tiene un alcalde aquí en Antofagasta... ...entonces hay varias cosas... ...la, la, la pregunta es... ...lo que siempre eh, está... ...¿quién es responsable de hacer ciertas cosas? ...la municipalidad... ...el, el consejo, la intendencia... Eh, ...por ejemplo el tema del basural... ...con respecto a terrenos de bienes nacionales... ...hay un montón de problemática que se han ido dando, y por y bueno, esto del, de, lo, de los WhatsApp que se filtraron, vienen a ser como prácticamente lo, lo que hizo rebalsar el vaso, por lo menos para las autoridades que trabajan en conjunto con, con el alcalde. Claro, contextualicemos un poquito, chiquillos, eh, recuerden que estas 700 páginas u hojas de, de, de conversaciones de WhatsApp salió a raíz de, de una demanda que estaba interpuesta al alcalde de uno de sus asesores, ¿no es cierto?, de su mano derecha que lo está demandando, y a raíz de esta presentación de, de pruebas, eh, se destapa toda esta olla que yo, yo creo que, como dices tú Francisco, es la punta del, del iceberg frente a las funciones que está presentando nuestra máximo eh, Edil, pero una vergüenza, para mí, una vergüenza. Una vergüenza de ese comportamiento, eh, parece un, un chat de, no es cierto? de colegio, de, de cabros uh. chicos, que no, que no viene el caso, o sea. Imagínense cómo estamos quedando en Tufagasta, una, una ciudad rica, general que genera miles y millones de recursos y estamos peleando, estamos haciendo noticias por 700 páginas de, de nuestro alcalde. Es una vergüenza. Ahora bien, es eh, también es cierto que lo, lo que él aboga, digamos, o lo que él declara es que todas estas conversaciones de WhatsApp se dan en un contexto sí. privado y sí. que si bien se dio la filtración... El, el, todas esas menciones o todo lo que él dijo lo hace en un contexto privado en un, en un, en un tono que, que podemos discutir, eh, sin embargo ahí, ahí sale nuevamente la pregunta o sea, eh, las autoridades eh, ¿cuál es el límite que tienen respecto a comunicarse o, o hacer cosas en su contexto privado y en su contexto público respecto al la, a la, a, a ser autoridades? porque este equilibrio cuando este equilibrio se rompe, pasan este tipo de cosas, entonces no sé si ¿Qué, ¿Qué opinas tú, Omar? Sí, o sea, claramente esto es un síntoma, es un, es un síntoma, porque efectivamente, o sea, si, si, es capa, si son capaces de, de tratar de una forma X a una persona, que es parte del de, de, de equipo de trabajo, y soy capaz de tratarlo de forma privada, de forma despectiva, o sea, es muy probable que también ese tipo de trato yo lo pueda manifestar a través de acciones en el quehacer cotidiano dentro del ámbito laboral. Entonces, eso, eso es lo preocupante y que por lo que se comenta y, y lo que ha salido a la luz, es efectivo. O sea, hay una demanda de acoso de parte de una persona que trabajó muy directamente con el alcalde Velázquez y, y eso no, no, no, no, no creo que sea gratuito. O sea, dado el contexto, dado los antecedentes, es muy probable que eh, se traspase ese tipo de conductas a la realidad en el ámbito laboral. Claro, yo, yo creo que son conductas arraigadas, o sea, no es una cuestión que estén inventando. Yo creo que este sujeto es, es así, o sea, su ser interior es, se representa de esa forma a través de, de los WhatsApp que han más que manifestado, más que manifiesto. Ahora recordemos que el próximo mes eh, el alcalde cumple un año desde... Su asunción desde sí. que tomó su cargo, ¿no es cierto? Desde la que fue electo, fines, fines de junio, el primer añito. Pero recordemos uno de los principales eslogans que él, ¿no es cierto? Que tiene relación con la pregunta que estamos haciendo hoy día: uh -huh. que él asegura que la verdad ¿no es cierto?, volverá a brillar. Ahora, después de 12 meses de, de, de gestión, vemos en realidad malas prácticas, mal uso de recursos. Él prometió el asunto de, del, ¿no es cierto? del centro, de, de recuperar los espacios pero vemos que son cuestiones que, que no tienen eficiencia, no tienen eficacia, no no hay cambio. O sea, les alojan ahí a todos, no sea, a todos los ambulantes, pero se vuelve y, y todas estas cosas, Entonces, como un, yo creo que es un circo para sus redes sociales, que ahí donde él maneja, ¿no es cierto?, tiene todo este... ahí también se quedó manifiesto en los WhatsApp, tiene toda su, su gente, ¿no es cierto? Controla muy bien las redes sociales, entonces... Ahí está el control principal, pero no vemos, después de 12 meses, que ya es un tiempo razonable para, para medir su gestión, ¿no es cierto?, su capacidad de administración, eh, no vemos bien encaminado en realidad, pero, siendo bien objetiva. Pero mira, eh, ¿cuándo podemos decir, por ejemplo, que la perla volverá a pillar? Porque ese, eh, muchos justamente lo cuestionan que dejemos de hacer este marketing, por ejemplo, ahí mencionan que, que, que se ocupa mucho de esa frase como, como una, una cuña de marketing que ocupa el alcalde, pero pero en algún momento me imagino que se habrá hecho un plan de trabajo regional para poder decir si es que yo cumplo este objetivo, como quien hace un plan de gobierno, ¿no? ¿cierto? Entonces, para poder Una decir, planificación. mira, yo he hecho todas estas cosas para poder decir, la perla eh, está brillando, porque para mí por lo menos, opinión personal, eh, el hecho que vuelva a brillar la perla nuestra región tiene que ver más allá de, de por ejemplo instalar luces sino que tiene que ver más con, con temas de ordenar la casa, de hacer temas de gestión y ahí cada uno podrá poner en su en su balanza personal eh, respecto a si se está haciendo bien o no la gestión municipal Sí, bueno yo creo que hay que también hacer un poco de cronología, tal, como dice Tamara eh, el alcalde el 28 de junio cumple un año de, de, de, que, fue, de que asumió su cargo, él asumió el, 21 de, el 28 de junio perdón, del año pasado, pero fíjate que tres meses después, el, el, alrededor del 29 de septiembre, él hace una actividad que llamó mucho la atención y que generó mucho revuelo y que hoy día le está costando demanda incluso a la municipalidad. Entonces, él siempre eh, dentro de su campaña el eslogan era que quería que la perla brillara, quería limpiar el municipio, decía que había gente apitutada trabajando, que habían operadores políticos. Y la primera acción que hace, él como eh, persona a cargo, digamos, de todo la, el personal municipalidad, va y los funda lo públicamente. Entonces, ahí uno se pregunta, o sea, ¿qué tan bien asesorado está el alcalde? O sea, la persona, está, está bien, todos los alcaldes a lo mejor tienen la potestad de poner gente de confianza a su alrededor para que lo asesoren, para trabajar eh, directamente con ellos, o en sea, sus manos derechas. Pero qué tan capacitados están técnicamente. ¿Lo habrán asesorado de que eso pues, efectivamente podía costar una demanda? Porque al final, si la intención era ahorrar plata en empleados eh, municipales perdón, que no estaban aportando, en el fondo salió, le salió un revés bastante grave. Porque significa que está gastando más plata de la que dijo que iba a ahorrar. Eh, ¿Me comprende? Entonces, eh, uno, uno cuestiona todo eso y dice: está bien asesorado, tiene las competencias. Eh, él realmente escucha lo que le están asesorando, entonces son una de las interrogantes que quedan en el aire y que creo que es importante poder denunciar. Ese Es un súper buen punto, eh, no sé si Jessy sigue por ahí, a ver si... Eh, sí, acá estoy. ¿Tú qué, qué, qué nos puedes decir respecto a la, a la gestión? ¿Vemos a la perla brillar? Eh, ¿Estamos un poquito opacos? ¿Qué, qué opinas tú, Jessy? Mira, de cuando se presentan los candidatos siempre se presentan con eh, promesas de campaña. Yo me acuerdo que en una oportunidad cuando a entrevistaron él dijo que iba pa, a, a pagar la deuda histórica a los profesores y que dijo que el, la corporación tenía mucha plata y que alcanzaba para pagar la deuda histórica a los profesores. Entonces decía, ¿cómo se asesora si no sabe cuánta plata es eh, la plata que se le debe la deuda histórica a los profesores y que él no iba a tener alguna manera de, de poder pagar esa plata. Entonces, esa es una de las cosas que ya eh, eh, no, está incumpliendo en su campaña. Y en cuanto a asesoría, eh, yo también me pregunto eh, de qué manera lo asesoran, porque, por ejemplo, eh, de lo que él dijo también en una entrevista, de que eh, cuando lo, lo, lo entrevistaron incluso en la televisión, eh, ...que dijo de que eh, por los alumnos eh, extranjeros a él no le pagaban subvención. Cuando todos los que sabemos que trabajamos en educación... ...sabemos que la subvención la pagan a través de la asistencia de los alumnos. Entonces, para que los alumnos aparezcan en el sistema... ...los, los alumnos extranjeros tienen que estar debidamente regularizados... ...con su carnet de identidad para poderlos subir al sistema... ...les puedan subir las notas y puedan pasar de curso. Entonces, eh, los que están en ese caso, que están recién eh, llegados... Con, es un mínimo del total de los alumnos que hay en el sistema. Entonces él debería por lo menos eh, conocer más la realidad o eh, reunirse más con las entidades que tienen que ver en relación a las problemáticas que, por ejemplo, eh, eh, con los profesores, con los asistentes de la educación, con la casa central de la corporación, con las juntas de vecinos, porque de repente a lo mejor no puede abarcar toda la ciudad pero a través de las juntas de Vecinos sí puedo ir sacando información que le puedan ir dando para ir viendo qué problemáticas tenemos en la ciudad. O sea, o sea, podemos entender a lo mejor que es un trabajo, lo que falta sería más colaborativo. Trabajo en equipo. Por ejemplo, en relación a lo mismo que comenta Jessy, nosotros hoy día teníamos considerada, como invitada también a la señorita Patricia Romo. No sé si contamos con ella... Eh, bienvenida señorita Patricia Romo, ella es dirigente comunal del Colegio Profesores así que la dejamos para que se presente, por favor Sí, hola, buenas tardes, estaba escuchando atentamente lo que estaban eh, comentando de la crisis municipal lo que estaban comentando con Jessy, así que nada, mucho gusto de saludarles y gracias por invitarme este ratito para conversar Bienvenida, mire, eh, justamente en relación a eso eh, entendemos que ustedes hoy día eh, están en un, en un proceso de paralización, a ver si nos puede contar un poquito de eso Sí, eh, bueno, en el sector educativo eh, durante todo el mes de abril estuvimos movilizados y estuvimos paralizados, eh, fue un movimiento que abarcó a 32 establecimientos eh, esta movilización eh, estuvo centrada en por decirlo así, y aunque suene contradictorio, lo más superficial de la educación. O sea, las situaciones que tenían a la educación estallando en, en sus necesidades más elementales, ya que el retorno a clases fue poco planificado o nada en realidad, planificado, entonces saltaron a la luz situaciones que son las más elementales para que usen la educación pública, situaciones de infraestructura, de implementación, de insumos sanitarios, eh, de insumos para el COVID, de protocolos también de cómo íbamos a funcionar de vuelta de esta educación telemática a la educación presencial también sobre, sobre todo situaciones de salud mental con los estudiantes eh, y realmente la movilización por, por toda esta crisis y esta educación que se agua por todos lados eh, en realidad fue muy mal abordada por la autoridad municipal eh, abordó esta crisis con bastante desdén eh, con bastante menosprecio por los, los trabajadores de la educación sin hacerse cargo de, de los acuerdos, sin establecer garantías el alcalde durante ese mes, que nosotros queríamos trabajar tener mesas de trabajo, ir avanzando punto por punto planificar, buscar soluciones el alcalde incluyó una mesa de trabajo de la cual nunca se hizo parte no se hizo garante eh, tomaron acuerdos que quedaron en el aire que se trabajaron con poca seriedad entonces tenemos que, eh, luego nosotros cambiamos el estado de nuestra movilización, el estado de alerta, volviendo a la escuela, retornando la, las clases con nuestros alumnos, porque también nuestros estudiantes nos necesitaban, pero nosotros no contamos con nuestros recursos a hacer presión con estas cosas. Eh, no eran reivindicaciones individuales de los trabajadores, sino que eran necesidades de la escuela. Pero transcurrido ya todo el mes de mayo, ahora en junio, vemos que hay muchos acuerdos incumplidos que hay situaciones de infraestructura y de implementación tecnológica que todavía no, no se dan. Eh, vemos que ha habido situaciones de balacera, por ejemplo, con protocolos que todavía no se establecen y que los pedíamos en la movilización. Vemos que vinieron represalias de parte de corporación. Nunca habíamos visto un ataque antisindical tan grave y tan evidente como la denuncia, la demanda que el alcalde le pone a la presidenta del sindicato de profesores del que está intentando ser sacada del sistema por haber sido una de las caras visibles de esta paralización. También se vino un grave descuento a las asistentes de aula, que son las trabajadoras del, de la educación de corporación, que menos ganan, y que son todas mujeres, y fueron las, duramente castigadas por este, palo, por este paro, solo ellas. Y eso que ellas ya estaban recuperando, entonces se vinieron muchas situaciones. Y luego vino esta filtración de documentos que solamente señalaban lo que nosotros siempre sospechamos y denunciamos del alcalde. Siento un profundo menosprecio por los trabajadores, por los trabajadores de la educación y de todo como un gallito personal. No le interesan las necesidades más profundas de la educación pública. Así lo vemos nosotros un poco por estos días. ¿Omar? Sí, eh, Patricia, buenas tardes. Omar, por acá. Eh, ¿Han tenido comunicación con el alcalde últimamente? No, no. Durante el último tiempo no. En un principio él nos recibió... Eh, cuando recién comenzaron la, la paralización hicimos las primeras protestas él nos hace entrar al municipio pero luego el juego que él hace sobre todo a través de sus redes sociales es eh, indisponernos indisponer a los profesores y a las asistentes paralizadas indisponerlas con la ciudadanía indisponerlas con las comunidades escolares sale diciendo que no entiende por qué nosotros estamos paralizados nos trata como niños chicos dice que ha hablado con los profesores en todos los tonos entonces, él no hace un trabajo serio, pero por sus redes sociales muestra como que él está muy ocupado en muchas reuniones, que él hace muchas cosas, pero más bien es la edición, el trabajo mediático que él hace con sus videos, más que un trabajo concreto con la ciudadanía. Y hoy día que estamos ya coordinándonos con más sectores, producto de esta crisis municipal en la cual todo no hemos visto expuestos, no hemos visto mencionado en esos WhatsApp, no hemos visto, eh, claro, amenazados también donde se ha hablado incluso de sicariato contra algunos dirigentes sociales. Yo misma recibí WhatsApp de hostigamiento durante el paro, que lo más probable es que lo haya realizado Diego Alláñez, que ya renunció Entonces, eh, hoy día encontrándonos con distintos sectores, porque se están estableciendo coordinaciones con sectores de los vendedores ambulantes croatas, locatarios del balneario, eh, trabajadores de la salud, eh, gente relacionada con organizaciones sanitarias también de la salud. Nos hemos dado cuenta que todos hemos recibido el mismo trato del alcalde ya, eh, portazos, eh, indisponernos con la ciudadanía, realizar funas, y ¿saben qué es lo más triste de todo? Que es solamente gente que está trabajando por esta ciudad y por defender distintos tipos de derechos desde mucho tiempo y que no tiene otra motivación más que trabajar o por la educación pública, por las necesidades de la escuela, eh, por espacios de áreas verdes, como son las organizaciones medioambientales que también están luchando. entonces. Todos tenemos un bien superior, nadie lucha por reivindicaciones individuales y lamentablemente lo único que vemos en toda esta mala gestión es un alcalde que solamente quiere brillar por sí mismo, quiere hacer brillar una gestión eh, que en realidad es un cascarón vacío. Entonces no vemos ese, ese motor, esa motivación eh, social del alcalde en ninguna parte, al contrario. Usted mencionaba que existe una mesa de trabajo, pero que el alcalde no se presentó. En general, él, él ha estado presente o ha, o ha mostrado una disposición a generar una solución, porque el, el problema sabemos que está. Todo lo que usted menciona, el problema viene se viene arrastrando desde, desde mucho antes, pero la, la, la pregunta es, eh, ¿existe de disposición, existe una mesa de trabajo en que él participe o... O solamente se queda fuera o conversan y después no se cumplen las cosas ¿cómo, cómo están trabajando la solución de, de lo que usted menciona? No, el alcalde no se ha hecho presente eh, solamente se hizo presente en la primera reunión que fue la segunda semana de paro la segunda semana de abril él se hizo presente en la primera instancia y después él delegó en concejales como por ejemplo Waldo Valderrama que estuvieran ahí presidiendo la reunión con nosotros él nunca más se sumó a una reunión ni tan, ni antes ni después del paro ha respondido a los a las requerimientos de poder reunirnos con él establecer el diálogo él no quiere tener un diálogo con nosotros Patricia y consulta usted a qué otro organismo podrían recurrir en vista de que no y lo está siendo escuchados por el municipio hemos recurrido a otras instancias de hecho durante la paralización y después de ella eh, fuimos convocados por otras autoridades que veían este problema un poco desde afuera y querían aportar con alguna solución, fuimos convocados por el gobernador, fuimos convocados por las autoridades de la Seremía de Educación, eh, también tuvimos la visita del presidente del Colegio de Profesores del Nacional, y estuvimos movilizados, incluso eh, en un momento nos solicitó una conexión el subsecretario de Educación con algunos otros funcionarios también del minedu eh, pero aún así, es eh, en realidad son, son entes del gobierno que en este momento fiscalizan el rol que debe cumplir la corporación. Porque es la corporación y es la alcaldía la que está a la cabeza la administración de las 52 escuelas, liceos y jardines de Antofagasta. Entonces, eh, mientras exista esta mala gestión de parte de ellos, pocas cosas van a cambiar. Por eso nos hemos sumado... Por estos últimos días al clamor de que en realidad el alcalde, el alcalde debe renunciar en base a la gravedad. No solo porque los WhatsApp eh, nos mencionen o hagan amenazas o denostaciones y ofensas y falta de respeto a la gente y a los dirigentes sociales, sino porque se habla de muchas otras cosas más que son gravísimas en un municipio, como tenencia de armamento, como favorecer a empresarios locales, ¿ya?, y cuando uno habla de corrupción uno se imagina estafas grandes por altos millones de pesos y en realidad eh, la corrupción comienza con cosas así, de este tipo. Entonces no tenemos que esperar para tener una alcaldesa prófuga otra vez, creo y yo, para Pero tomar el peso de una gravedad. Una, una consulta, porque el, el, el alcalde lo que generalmente dice. Él, él apela a un tema de responsabilidad por ejemplo acá él, él a veces apela a un problema de presupuesto que no depende de él o que él, él se hace cargo pero no es responsable y no queda muy claro la verdad por lo menos desde la vía oficial de la municipalidad quién es el responsable usted en esta vuelta que se han dado porque usted ha golpeado miles de puertas como usted lo menciona eh, desde, desde su perspectiva ¿es realmente el responsable de, de dar solución a ustedes el alcalde o depende de alguna otra entidad que, el, que, el, que necesite apoyar al alcalde? Legalmente y oficialmente, la educación pública en Chile, desde el año 81, está en manos de los municipios. La educación por eso es municipalizada y en ese sentido los municipios crearon o departamentos de administración de la educación pública, que son los DAEL, o corporaciones municipales de desarrollo social como lo es la CMDS. Y las corporaciones municipales tienen un directorio que es presidente, el alcalde. La corporación municipal es dependiente de la alcaldía, del municipio, y el alcalde es el presidente de la CMDS, de la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Por lo tanto, legalmente, oficialmente y para todos los efectos, es el alcalde el principal responsable de administrar la educación pública de la comuna y la salud pública comunal a través de los CEFAP. Esto es, disculpe Patricia, esto es realmente alarmante la falta de ética de, de nuestro alcalde, ¿Cómo, ¿cómo ya llevan los niños cuántos meses sin educación, sin clase? No cierto? ¿Qué pasa con esas familias, todo ese problema? Imagínense qué hay detrás la alimentación y todo todo lo que conlleva la ausencia y, y que fácilmente bueno yo digo fácilmente desde ¿no es cierto? nosotros estamos acá conversando en una conversación entre amigos pero si se sentaran todas las partes con la finalidad no es cierto de arreglar y solucionar este tema pues que ya se hubiera solucionado hace rato entonces volvemos acá al punto de, de, de inicio que es el, la falta la falta no es cierto de, de experiencia le está ahí pasando la cuenta en su primer año, casi primer año de gestión de nuestro alcalde. Entonces, tienen que ponerse las pilas porque ya es, es, es casi un chiste. Es casi una vergüenza ver la gestión que se ha llevado a cabo por parte de JB. Pero, ¿qué, qué opinión, por ejemplo, eh, o qué respuesta usted ha tenido por parte también del, del Mineduc o del, del Ministerio? Eh, sabemos que el alcalde es responsable, yo le preguntaba, porque es bueno aclarárselo a la gente que no está viendo, porque... Eh, a pesar de todo lo que podemos comentar acá, sabemos que el alcalde tiene un, un, un apoyo de la gente en general, un fuerte apoyo, y, y la gente a veces no, no, no llega a esta información, por ejemplo, de quién es, es el responsable de ciertas cosas, pero, pero también es cierto que... Eh, para hacer ciertos cambios o ciertas mejoras se necesita siempre el apoyo por parte del gobierno. En este caso, el Ministerio de Educación, eh, a lo mejor para destrabar ciertas ciertas cosas. ¿Ustedes ha, ¿Han conversado con, con el ministerio? Sí, hemos conversado con el ministerio, hemos conversado con la ceremonia local y con el, con el con el con el mineduc a nivel nacional. Yo creo que lo único que nos falta tener una cita directa es con el, con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, pero hemos estado en diálogo con los distintos estamentos, incluso con la gobernación regional. Entonces, eh, si hemos acudido a ello, en realidad lo que lo que pasa es que la MUNI recibe los fondos del gobierno, que es plata por, por la subvención, porque así funciona la educación pública en Chile, los recursos que se dan a la escuela es por la subvención escolar, por la asistencia de cada alumno, pero además de eso hay una cantidad de, de presupuestos, de proyectos regionales que existen por FNDR, en el CORE, ¿cierto? Aquí en el gobierno regional, del cual corporación tampoco viene echando mano. Entonces hay una mala gestión que yo sí considero que hay una parte de responsabilidad en la organización de gobierno que ellos también deben fiscalizar que es tan buena es la administración que hace el municipio de los fondos públicos y en realidad no lo hace. Porque a veces también, y esto lo voy a decir con alta objetividad y alta altura de mira, es más un gallito eh, de poder golpear nomás al próximo alcalde y decir a este alcalde lo hace mal, en vez de fiscalizar realmente cómo se utilizan los fondos, qué administración está haciendo el actual municipio de Antofagasta, por ejemplo. Y yo pienso que en realidad, pese a que el gobernador nos convocó, eh, después cuando nos volvimos a reunir con él, pienso que su actitud igual fue un poco pasiva y nos consultó, oye, bueno, ya ha pasado todo este tiempo y todavía no tienen solución. Pero en realidad si las autoridades como él, no nos ayudan a presionar, bastante poco vamos a conseguir porque lo único que hemos conseguido hasta ahora es que el alcalde se tome esto como un gallito personal y nos ataque de vuelta. Yo quería agregar algo a lo que comentaba recién la panelista respecto a la falta de experiencia, que yo totalmente acuerdo, pero que además de eso sumarle la actitud autoritaria esto a veces ya ha, ha tomado ribetes de una dictadura municipal ¿ya? y eso se ha expresado también en la actitud del alcalde en las medidas que el alcalde lleva en contra con la gente, o sea, imaginarnos ahora, o sea, que ponernos a sacar la cuenta de cuántos millones de pesos esta corporación municipal y esta alcaldía ha tenido que desembolsar desde que el alcalde es alcalde producto de demandas que se pierden por tutelas laborales porque el alcalde tiene arrebato, ustedes lo comentaban recién y despide gente de manera que no corresponde, de hecho la persona que él despidió cuando hace este uno de sus primeros en vivo en la corporación municipal acusando que los trabajadores están entrando tarde, no sé si se creen primero un desconocimiento total porque son trabajadores que volvi venían volviendo del teletrabajo y muchas de ellas tenían <coughs> artículos eh, por ser madre trabajadora ¿ya? y distintas situaciones de flexibilidad que las mujeres que trabajamos tuvimos durante la pandemia ¿ya? Eh, él no se enteró de eso y además la persona que él despidió era una dirigenta del sindicato de trabajadores de Casa Central que le fue a señalar al alcalde que lo que él estaba haciendo no correspondía porque había información que él no tenía y él estaba funando y exponiendo públicamente a la gente con su rostro a través de esa grabación y fue por ese motivo que él la despide. O sea, la práctica antisindical y el ataque a las distintas organizaciones representantes ha sido la tónica de él desde un principio hasta ahora, con lo que ha ocurrido con Ibergareca, con el descuento a las asistentes de aula y con las diversas demostraciones que se ven en, el, en los documentos filtrados de su WhatsApp también, como se refiere a los eh, distintos dirigentes sociales de la ciudad. Exactamente. Patricia, te queremos dar las gracias por haber estado con nosotros en este primer programa y por supuesto las puertas quedan abiertas, cualquier cosa tú nos contactas, nos dice y por supuesto las pantallas de todos los miércoles quedan abiertas para ustedes y por supuesto para, para toda la región, así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que estés bien. No, muchas gracias, gracias a ustedes. Eh, gracias, Patricia. Y dejar solo una invitación para mañana a las 12 del día afuera del municipio las distintas organizaciones en coordinación, vamos a realizar una protesta eh, así que quedan todos invitados con sus carteles respecto de qué es lo que están exigiendo. Hay junta de vecinos que no tienen sede, eh, hay distintos espacios que no están. Entonces, les idea es que visibilicemos las distintas temáticas de Excelente. lo que hoy ocurre en la ciudad y de las, de las distintas cosas que impulsa cada uno. Así que muchas gracias por el espacio. Muchas gracias Patricia. Gracias, Patricia. Que esté bien. Chau, chau. Gracias Pati. Gracias. Eh, tenemos otra invitada, parece. Tenemos a, a otra invitada. Tenemos, hoy día vamos a contar también con la participación de Ivette Gareca. Así que, pasemos con. Tenemos un video también que nos envió Ivet Gareca. Eh, vamos con el video y, por supuesto, esperamos con la invitada. Bueno, eh, en relación al video del de, de alcalde, es lamentable que él trate, en su círculo cercano trate de loca a un dirigente sindical por exigir mejoras, eh, donde queda eh, explicitado que la molestia de ello es porque uno busca soluciones y respuestas a las demandas que hoy en día nos aquejan como cuerpo de trabajadores y que repercute directamente con otros estudiantes. Son situaciones que no podemos normalizar, que no podemos dejar pasar, porque hablamos que es el jefe máximo de la comuna, es la persona que era ministra actualmente en calidad de presidente de la corporación municipal, que él se dirige en esos términos tan macabros en verdad en general a la ciudadanía. Eh, lo cual son cosas que no podemos permitir y que menos que sigan avanzando ante esto creo que es importante eh, la renuncia del alcalde, la renuncia de su gabinete por el bien de la ciudad, por el bien de los dirigentes porque hoy en día da hasta temor tener que decir algo sin saber que estén planeando algo macabro ya que hay intenciones en ese sentido en lo que se visualizó en el cheque para constituir un delito la perla para que pueda brillar se requiere gestión, se requiere personas eh, competentes en los cargos, se requiere también un plan de trabajo, un programa de gobierno comunal eh, para nuestra ciudad y todo eso no se ha visualizado, solamente lo que se ha destacado el alcalde es sus videos de funa, eh, sus videos cómo se mofa de la gente, eh, victimizándose y de esa manera la perla no brilla. Si queremos que la perla brille creo que es importante que me den un pie al lado que la perla brille, eh, tiene que dar un paso al costado, la perla no está brillando y difícilmente va a brillar con esta administración que ya ha demostrado estar eh, que ha demostrado estar eh, sin las competencias necesarias para administrar lo que se requiere hoy en día en la comuna. Ahí estábamos con las declaraciones de Ivette Gareca, ella es presidenta del sindicato de profesores. Y también aquí la vamos vamos a contar con ella como invitada. Vamos a estar comentando. Bienvenida, Ivet. Te puedes presentar, por favor. Cuéntanos un poco. Sí. Eh, hola, buenas buenas tardes. Agradecer la, la invitación. Eh, mi nombre es Ivet Gareca, de profesión psicopedagoga y actualmente presidenta del sindicato de profesores y profesionales de la educación. Muy bienvenida bienvenida al, al programa, aquí el despertar de la gente, recién estábamos comentando también con, con Patricia Romo respecto a, a las problemáticas que ustedes tienen dentro de, de los colegios y en general de todo el sistema de educación, por lo menos a nivel regional, así que cuéntanos un poco tu visión de cómo se ha hecho la gestión a nivel regional por parte del, del alcalde, por parte del, del gobierno en general y, y un poco lo que tú, lo que tú pides, qué se necesita para poder llegar a buen puerto. Sí, mira, eh, en relación a la administración municipal actual, eh, es difícil poder evaluar en el sentido que no hay un plan de trabajo. Entonces, como no hay un parámetro para poder ver qué sucede, si cumplen o no cumplen, eh, se hace un poco más complejo. Sin embargo, vemos que solamente hay improvisación frente a las coyunturas que empiezan a ocurrir, y el alcalde no está a la altura de los problemas reales que hoy en día ocurren en Antofagasta. Si bien la municipalidad es una municipalidad bastante grande, tiene altas áreas que administrar, el alcalde yo creo que todavía ni siquiera entiende el rol que cumple como autoridad. Entonces en ese sentido, en vez de solucionar los problemas, los agudiza, no tiene gente... Eh, que lo esté apoyando en dirigir y en poder resolver las problemáticas, sino que finalmente también termina siendo parte de la crisis. Ahora, a nivel regional, eh, hemos notado que hay bastante disposición, bastante apertura al diálogo. De hecho, en otros paros anteriores, eh, era eh, poca la conversación que habían con, con las autoridades. Hoy en día, frente al paro, fueron ellos quienes nos convocaron a reunirnos, a buscar soluciones, a estar a disposición. Eh, de resolver lo que nos aquejaba como educación eh, como decía Patricia, o sea, nos juntamos desde el Ceremi eh, con la Ceremi de Salud, de Educación eh, con los CORE, con la delega Presidencial incluso con el Subsecretario de Educación o sea, todos han estado a disposición de querer resolver lo que ocurre acá y el que tiene la solución en las manos es el quien se empieza a ausentar que en este caso es el alcalde de la de la comuna, que es quien administra las escuelas municipales eh, exactamente, el, pero mirar, lo que pasa es que la, la discusión que, que, que se genera, que es un poco lo que convert, comentaba recién Patricia, ya, entendemos que la responsabilidad la tiene el alcalde, no, no, no hay discusión en eso, la, el municipio es, es quien lidera las, digamos, la gestión de, de los colegios, pero eh, yo te quería preguntar a ti también, si ustedes han tenido un pronunciamiento o han tenido conversaciones respecto al respaldo que le dan a ustedes como gobierno, porque entendemos que el Seremi, eh, digamos, tiene acá un rol fundamental, a pesar que el de la responsabilidad que tiene el alcalde, eh, o, o eso la, la negativa la han tenido solamente por parte del alcalde o por todas las autoridades que están involucradas, porque este al final de cuentas. Eh, como pasa en, en todos los, los órganos digamos esta ley, pasa por un tema de que uno tiene que facilitar una información eh, uno tiene que autorizar unos presupuestos y la idea es que en sinergia entre todos, busquemos una solución que es lo importante en el fondo o sea, ¿quién acá es el que está trancando la pelota en el fondo para poder avanzar en una solución? Mira, eh, en varias reuniones que hemos asistido se llega a la misma conclusión que no se pueden solucionar las cosas, por ejemplo, de infraestructura que requiere presupuesto en las escuelas ...es desde la corporación o desde la municipalidad... ...por la no presentación de proyectos... ...porque incluso... Eh, ...cuando fuimos a reunión con, con el gobernador... ...habían... Eh, ya, no, ...ya no recuerdo la cantidad de plata... ...que eran millones de pesos... ...que no se habían presentado proyectos... ...para poder ejecutarlo... ...y que el gobernador decía que se comprometía... ...a que fuera lo más fluido posible... ...que agilizar los procesos de... Eh, ...de adjudicación de las plata en el fondo ya obviamente pasa por los filtros que corresponden cuando uno presenta un proyecto, pero que no se trancara eh, y que esto se devolvara más. Lo mismo con la seremía de educación, o sea, igual habían recursos disponibles, pero que si no se presentan proyectos, no pueden obviamente destinar los dineros y que también aquellos proyectos que ya estaban trabados, agilizarlos para que pudiesen salir. Entonces, en ese sentido, el apoyo está de parte de esas entidades, pero vemos la ausencia de proyectos y no solamente en educación sino que a nivel general de lo que la comuna requiere porque incluso para el año 2020-2021 eh, habían plata de los CORE para comprar insumos eh, de protección personal para las escuelas y no hubo ninguna presentación de proyectos de parte de la corporación y que lo que hizo la corporación compró con platas eh, cep ...plata que están destinados a los estudiantes más vulnerables de la comuna... ...habiendo otras vías de financiamiento. Entonces cuando vemos que esta eh, cadena que repercute en la misma ente... ...quien debiese gestionar no lo está haciendo... ...no nos sirve en este momento que las otras entidades estén a disposición... ...que sería distinto al revés, que presentaran proyectos... ...y que ellos no quisieran tramitarlo o que se cerraran las puertas... ...pero acá vemos que hay disposición de todos para poder extrabar y que incluso también se han pronunciado frente a las agresiones que hemos vivido eh, de parte de esta autoridad máxima. Entonces, hoy en día, yo veo por lo menos disponibilidad de parte de ellos, pero no así de, de la alcaldía y de la corporación que ha por él y de su gente de confianza. Entiendo, entiendo. Jessy, por ejemplo, recordemos que Jessy también es profesora. Eh, no sé, Jessy, ¿qué, ¿qué visión tienes tú de parte, tú que lo vives desde, desde adentro, digamos, eh, tanto los profesores, los apoderados los alumnos en general están eh, involucrados en esto que está pasando y que y, y te retroalimentan respecto a lo que ellos piensan de esto eh, Sí, bueno eh, se supone que el ministerio emana eh, ciertas directrices de lo que se tiene que hacer cuando uno, cuando estaba con el retorno a clases, por ejemplo la flexibilidad horaria que se podía hacer para eh, eh, entrar paulatinamente y no fuera tan estresante el, el volver a clase porque estuvimos dos años encerrados en pandemia con clases online. Entonces, eh, eh, vi, no, nos fuimos viendo con la situación de que había muchos alumnos que llegaron muy violentos. Entonces, por eso también se, se decía que había una flexibilidad. Eh, nosotros como los profesores ingresamos así como que ya acá no pasó nada, volvemos como que se hubiera congelado el tiempo y volvemos a lo de antes. Seguimos trabajando igual, las mismas horas de siempre. Eh, con los mismos contenidos de siempre entonces no se respetó lo que emanó la, el, el, el ministerio de hacer esa flexibilidad que se tenía que hacer en conjunto con los profesores con los apoderados eh, no, no se hizo eh, fueron muy pocos los establecimientos que lo, que lo hicieron que trabajaron en eso y hay escuelas que todavía no tienen el asunto de la flexibilidad entonces ta, también produce un estrés para los alumnos, para los profesores, eh, muchos profesores eh, con licencia, muchos ataques de parte de los equipos directivos, eh, entonces esto también produce un desgaste porque y, y, y también salen perjudicados los niños y no es porque eh, nosotros como profesores queremos que los niños salgan perjudicados, sino que tampoco hay un trabajo colaborativo en, en, en todas las entidades que tienen que eh, trabajar para que esto funcione. Entonces, si acá tampoco no tenemos, eh, desde, desde la parte más alta, que nuestro jefe más alto es el, el alcalde, porque el presidente de la corporación no nos quiere escuchar, porque a través del sindicato se le pidió muchas veces eh, que se pudieran reunir, y él no, no se quiso reunir, y a, a, a, cuando se hizo recién el paro, con la presión recién empezó a, a, a conversar, pero estuvo en una sola mesa de trabajo y, y de ahí no apareció más, pues entonces eso tampoco da una buena impresión y, y a decirme que como que trata de, de quedar el bien a través de sus leyes y de, de, de sus redes, de que como yo, no, ya, no, si la perla está volviendo a brillar porque yo estoy haciendo todo esto y la gente se queda con lo que él dice en, lo, en los videos, pero no, no conoce la realidad que nosotros estamos viendo dentro de, de los establecimientos, lo que está ocurriendo con muchos colegas. Eh, con la colega que le hizo la cuna, que incluso re recibió agresión cuando andaba en la calle porque él le había hecho la cuna. entonces eso tampoco es algo que pueda pasar con sobre todo con los profesores, nosotros trabajamos mucho eh, eh, no solamente trabajamos cuando estamos en el establecimiento sino que también cuando llegamos a la casa seguimos trabajando a veces estamos hasta tarde trabajando porque tenemos que hacer planificación que las pruebas, que, que las guías, que preparar las clases entonces, igual es, para nosotros es algo ingrato de parte de nuestro empleador que haga ese tipo de cosas. Claro. Eh, mira, un tema súper interesante que podíamos estar mucho rato conversando y ojalá sigamos debatiendo en nuestras redes también. Lo mismo que, que le decíamos, Patricia, las puertas quedan totalmente abiertas del programa, de nuestras redes de comunicación, todo lo que tengan... Que, que promover, difundir en, en lo que se pueda apoyar, aquí va a estar nosotros, para eso es el despertar del norte, así que señorita Ibet, no sé si tiene algunas palabras que, que decir, algún llamado, eh, cortito porque nos, nos, nos están informando que nos queda súper poco tiempo. Sí, sí. Eh, bueno, primero también hacer un llamado a la comunidad que se sumen mañana a la jornada de protesta a las 12 del día en la municipalidad y también reiterar el llamado al alcalde que se junte a trabajar con los gremios de la educación para resolver los temas de fondo y que se deje de mentir descaradamente, porque en uno de los videos cuando se juntan con los apoderados dice que el ministro de Educación le pidió la nómina de los que estamos detrás de la movilización, cuando eso es mentira, porque se lo consulté directamente al CEREMI, entonces que trabaje hablando con la verdad, que trabaje eh, por un bien de la comunidad, y si no es capaz de eh, separar las cosas, eh, que haga un paso al costado por el bien de todos los antofagastinos, porque hasta el momento su negligencia como autoridad está costando en, en demandas laborales, en indemnización, 400 millones de pesos, que hoy en día... Podrían servir, por ejemplo, para tapar los pollos que tenemos en las calles o para educación. Se ha perdido mucha plata con la negligencia que él ha tenido como autoridad máxima de la comuna. Solamente eso. Muchísimas gracias, Ivette, por haber estado en este primer programa. Así que te, las puertas están abiertas. Que estén muy bien y ojalá lleguemos a buen puerto con esto del de, problema que ustedes tienen. Así que que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, eh, Omar. Tamara, no sé si ya vamos a ir cerrando el programa, no sé si tiene algunas últimas palabras que quisieran comentar. Sí, mira, es relevante la relación que tiene que tener el municipio con el gobierno regional, ya. y precisamente eh, tomando las necesidades de la comunidad. El año pasado el gobierno regional perdió 33 mil millones de pesos por falta de proyectos, cosas que a lo mejor podrían haber sido útiles y que no impedirían que pase lo que está pasando hoy en día. Por eso es importante que trabajen en conjunto. Y no repitan fórmulas de años anteriores y de administración anterior. Así que eso ha sido un gusto poder estar con ustedes hoy día y vamos a estar todos los miércoles. Es, es eh, alentador escuchar a estas mujeres, mujeres eh, empoderadas, que saben acerca del tema. Yo, yo no entiendo el raciocinio de, de nuestro edil, cómo no sentarse a la mesa y conversar con tanta gente experta en el tema para poder llegar a un puerto. Pero bueno. Como dice Francisco, tendríamos para largo en este tema educacional, que no lo vamos a resolver lamentablemente en 60 minutos, pero reiteramos, ¿no es cierto? el llamado de busquen en nuestras redes sociales el Despertar del Norte. Estamos aquí, estamos queremos abarcar toda la región, todas las comunas, todos los problemas que tengan vecinos, vecinas. Por favor, búsquennos en las redes sociales, eh, a través del WhatsApp también. Correo, le, le dejamos el teléfono para, ahí para que nos manden un WhatsApp al más 569-2602-3291 Escríbanos, vamos a estar atentos y nos vemos sin duda alguna el próximo día miércoles a las 5 de la tarde Jesse Sí, eh, bueno, de, resumiendo lo, también lo que dijeron, Tamara, vamos a estar esperando eh, sus propuestas, sus denuncias para el tema a tratar para la próxima semana, de qué quieren de que hablemos nosotros o qué quiere que eh, denunciar o, o nos quieran decir así que los esperamos el otro miércoles eh, y como dijo Tamara, que para que nos sigan a través de nuestras redes sociales y nos vayan mandando su, eh, la información o de lo que quieran que nosotros hablemos y, y debatamos acá en el programa Muchísimas gracias muchachos los dejamos a todos invitados a seguir nuestras redes sociales y por supuesto queremos que todos participen. Así que si ustedes nos quieren enviar su opinión, envíen los audios al WhatsApp, escríbanos al WhatsApp, envíen su video opinando respecto a este tema que discutimos hoy día. O por supuesto el próximo tema. La próxima semana vamos a estar hablando de las quemas en el basural. Es un tema que hoy día estamos con una emergencia sanitaria, estamos con una alerta amarilla. Así que la próxima semana vamos a estar discutiendo... Con, con invitados, con, con opinión Y queremos que ustedes también participen Y sean protagonistas realmente De qué es lo que está pasando Quién es el responsable, qué podemos hacer Para que estas cosas no sucedan Así que los invitamos a que participen en nuestras redes Que nos envíen sus videos, su opinión si no quieren video, un audio, si no quieren audio, nos escriben, pero cualquier cosa, porque queremos queremos saber no solo lo que dicen las autoridades, lo que dicen, los que están liderando esto, queremos conocer eh, la opinión de la gente, de la gente que está viviendo, que se está tragando el humo que pasa ahí en el basural, queremos conocer su opinión, así que, muchachos, eh, súper feliz con este lanzamiento del programa, El Despertar de la Gente, donde la gente está primero, así que nos vemos la próxima están semana, el, el día nace. miércoles a las 5 de la tarde. Chao, que estén bien. Chao, chao, chao. ¡Chao!